No, no Me dicen que anteriormente Habían tenido problemas Es que esa tipa con tu A esa tipa Donde quiera que me ve Me hace la vida imposible man. Pues hay que decírsela Yo tengo una orden de alejamiento Contra ella ¿Cierto que tú fuiste a agredir A su actual pareja? No, ¿quién te dijo? Este? ¿Cómo? No ¿Cuál es tu nombre? Ya yo no quiero dar declaración Él estaba no, el domingo, y me dijo baja para mi casa, se fue a beber el día entero y yo bajé para su casa. Entonces, ey, allá me dio un galletón en su casa y yo me mandé huyendo para la bomba de la fortuna y allá yo lo, yo lo brinqué encima y él cogió una botella y me la apretó encima. ¿Anteriormente ustedes habían tenido conflicto? Sí, uh -huh. yo le he puesto como cinco si querellas, lo que pasa es que no lo habían agarrado. ¿Ustedes son actualmente parejas? Parejas, ahora nos vamos a separar.